Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo ponerle estas pantallas finales a nuestro video en YouTube. Estas pantallas nos van a ayudar a nosotros eh, para que podamos mostrar eh, al finalizar nuestro video eh, en este caso ciertas listas de reproducción u otros videos que nosotros queramos este, compartir con nuestros usuarios y también nos va a eh, permitir en, en todo caso agregar eh, la, eh, nuestro icono acá de para, para que un usuario pueda suscribirse a, a nuestro canal el uso de esta plantilla nos va a ayudar un poco también a nosotros para poder incrementar el tráfico de nuestro canal y por otro lado entonces eso va a ayudar para que aumenten las vistas de nuestros videos en cierta forma el uso de las eh, pantallas finales eh, son parecidas al uso de las tarjetas que vimos en, en el video anterior, ya que ofrece también cierta interactividad al usuario, pero recordemos que las tarjetas nosotros lo podemos publicar en cualquier momento dentro del video, eh, pero, eh, y que teníamos eh, cinco posiciones en este caso para por, poder agregarlas. En cambio, cuando nosotros este, trabajamos con pantallas finales, tenemos que tener en cuenta que las pantallas finales van a ser ejecutadas entre los 5 a los 20 segundos finales de nuestro video. Fíjense que estamos ya en la parte final de nuestro video y lo que hacemos es motivarle un poco a nuestra audiencia para que puedan hacer clic en algunas de estas recomendaciones. ¿sí? Tenemos que tener en cuenta entonces que para poder nosotros agregarle pantallas finales a nuestros videos, eh, nuestro video tiene que tener por, por lo menos 25 segundos de duración y esta funcionalidad no está disponible para aquellos videos que nosotros hayamos configurado como creado para niños. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar estas pantallas finales? Para ello nos vamos hasta YouTube Studios. Y tenemos que irnos hasta eh, el video en el cual nosotros queremos agregarle esta pantalla final. Entonces, este, nos vamos, por ejemplo, vamos a elegir este video. ¿sí? Nos vamos en, en herramientas acá ¿sí? en detalles. Y este, a continuación, entonces, de, de, en este bloque acá tenemos eh, las opciones de subtítulos. Pantallas finales y tarjetas como vimos en el, en el video anterior. Entonces, ahora eh, vamos a seleccionar acá el, eh, con este icono la parte de pantalla final. Y fíjense que va a abrir los 20 a 25 segundos finales del video. ¿sí? Entonces, eh, uno acá ve, lo que va a hacer es va a agregarle ciertos elementos a esta pantalla final. Entonces... Eh, para ello, nosotros contamos con estas plantillas y dentro de estas plantillas, entonces, uno ya puede visualizar la ubicación que pueda tener eh, dentro de esta pantalla. ¿sí? Eh, cuando nosotros eh, pues, seleccionamos un elemento que, que eh, primero seleccionamos, por ejemplo, una, eh, una de estas plantillas, acá nos da la posibilidad de, por ejemplo, agregarle un video, una lista de reproducción y una opción de suscribirse. Con esta opción nos da la opción de un video y una lista de reproducción. Y bueno, acá, solamente, acá nos da para agregarle dos videos y acá una lista de reproducción y una opción de suscribirse acá. Entonces uno en todo momento puede añadir ¿sí? estas eh, listas, eh, perdón, est estas pantallas finales. Y eh, eh, los elementos que soportan eh, estas pantallas finales suelen ser del tipo video, ¿sí? como ya lo vimos ahí, suelen ser de, de lista de reproducción, suelen ser para suscribirse y también uno puede seleccionar para que sea de, del tipo canal. El enlace que ahí podemos ver que, que, que está más o menos eh, ahí eh, eh, en, en forma opaca, digamos. Entonces, ese es, es, un, es una opción que solamente está disponible para lo que son partners de YouTube. Entonces, nosotros no vamos a poder añadir esos enlaces sí y para poder tener esto también eh, disponible uno tiene que eh, tener activada esa cuenta de monetización entonces eh, simplemente vamos a seleccionar para este ejemplo yo voy a seleccionar esta que tengo acá abajo que es la de eh, un video, una lista de reproducción y suscribirse y fíjense que a, a, acá ya me agregan los tres, ¿sí? Esto yo puedo también ubicarlo acá, por ejemplo, quiero que aparezca esto acá, ¿sí? Y fíjense que eh, en este momento acá me está dando para eh, opción, para eh, mejor opción para el usuario y acá este para, para una lista, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer a continuación es, es ir a buscar ese video, ¿sí? Para, para ir a buscar ese... Ese video, entonces, este yo eh, le, le indico que no quiero esta mejor opción para el usuario, sino que yo quiero elegir un, un video en específico. Entonces, me voy a buscar el video que le quiero relacionar a, a, a, a este video en particular. Entonces, eh, voy a seleccionar un video de acá, cómo publicar un, un video de YouTube, por ejemplo, ¿Sí? Entonces, selecciono esto y esto es lo que va a mostrar al, al final, ¿sí? Esto yo también puedo jugar con la línea de tiempo, ¿sí? Puedo indicarle, por ejemplo, que aparezca eh, en este tiempo, por ejemplo, ¿sí? Eh, el, el, acá, eh, esta es la opción para suscribirse, ¿sí? Que es la que está acá. Quiero que aparezca más o menos eso al final, ¿sí? Entonces, eso yo lo voy a... Eh, lo puedo manejar en la línea de tiempo el video cómo publicar que es esta que ustedes pueden observar entonces yo puedo indicarle también que quiero que aparezca en, en, en otro momento por ejemplo acá y la lista de reproducción fíjense que si yo marco acá la lista de reproducción entonces uno también puede ir a buscar la lista de reproducción que quiera acá tengo varias listas de reproducción yo quiero que apunte por ejemplo a la lista de reproducción de YouTube entonces esa va a ser la que va a traer y acá uno puede hacer una vista previa. Primero va a aparecer esta lista de reproducción, segundo va a aparecer este video, ¿sí? Y tercero va a aparecer la parte de suscripción. Entonces, fíjense en la línea de tiempo, uno puede observar, ya lo vimos en video. Entonces, voy a traer otra vez la línea de tiempo acá para que se pueda observar eso lo traigo nuevamente acá, hago correr el tiempo. Tiene la parte de personalización ya y configuración, entonces nosotros ya lo vimos en videos anteriores. Y ahí apareció nuevamente. Entonces, esta es la forma eh, o oh, estos son los pasos que tenemos que seguir para nosotros poder añadir este, eh, pantallas finales a nuestro video y de esa forma hacerlo más interactivo también a nuestros usuarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.